Dogma. Bueno, soy primerizo, igual que mi grupo, y quería hacerle una introducción a cada uno de sus personajes antes de juntarlos en un punto. ¿Cuánto tiempo le debería dar a sus introducciones? Este es, las introducciones son buenísimas para hacerlas en la sesión 0, ¿sí? es una sesión, no es muy abarcativa. Tenemos un video, un taller sobre sesiones 0. La idea de esta introducción es... Primero, lo más importante es la apariencia Qué es lo que ven los demás cuando esta, esta persona llega hacia ellos Y si saben algo y si son del pueblo Tal vez pueden comentar algunas de las actividades que tienen de que trabajan, dónde viven y cosas así Pero no mucho más, después Le tenés que dar el, el pie a los poderes de que ellos revelen a los personajes En su integridad Pero a su, a su velocidad también Que ellos tal vez quieren guardar algo en secreto ¿No lo sabés? En cuanto al tiempo que le dediquen un minuto máximo, a una descripción. Más que eso no debería tomar. Agustín Pietrangeli León querido, voy a hacer DM por primera vez y si mis jugadores nunca jugaron quinta. Tengo que hacer la primera sesión y no sé qué hacer. ¿Qué me recomendás? Bien. Lo más importante a la hora de aprender a jugar es poder agarrarlo a cada personaje y aplicar lo que tiene. Así que vos lo que tenés que hacer es aprender lo que hacen los personajes de tus jugadores. Y en base a eso, darles pequeños desafíos que apliquen esas cosas. Puede parecer medio raro al principio que hagas algo así, pero la idea es que ellos generen, la, que todos generen las dinámicas de lo que tienen en la hoja, lo pueden usar. Por ejemplo, tienes un ladrón en el grupo y tal vez haya que abrir una puerta, o si abren una puerta encuentran una pista más grande, o un poco más de tesoro, o algo así. Pero de esa manera los jugadores van a poder aplicar el sistema. Después del sistema lo que quieres es rolear. Tales situaciones en las que tengan que tomar decisiones o eh, modificar una decisión. Eso va a estar buenísimo, sobre todo cuando son personajes nivel 1, porque estas cosas que recién empiezan es todo de nuevo, se les va a quedar muy muy grabado en la cabeza. Así que aprovecha todo lo que ellos tienen y usarlo en todo momento. Ricardo Castillos. ¿Qué me recomiendas hacer si un jugador está haciendo que el DM se arte de jugar? Si hay un jugador que está haciendo que el DM no quiera jugar más. No, eh, Bueno, primero, hablar con él Pero qué es lo que tenés que decirle Le tenés que explicar cómo está afectando su actitud al, al resto de la mesa Y sobre todo al DM Que probablemente sea la persona que más tenga ganas de jugar Porque está dirigiendo, está preparando cosas o lo que sea Y preguntarle si lo está haciendo a propósito Porque esa es otra cosa, digamos si, si lo está haciendo sin querer, es posible que pueda decir Tiene la chance de decir Fue sin querer, no me está dando cuenta Se me fue de las manos, perdón modifico mi actitud y sigamos ahora, tal vez lo está haciendo a propósito y en ese caso tal vez quieras hablarlo con él porque es una persona importante para vos un amigo tuyo pero yo en mi caso yo les diría listo ya nos jugamos más no me interesa compartir este tiempo pero tal vez vos quieras hacer algo más diplomático Alejandro García cuando vos tenés un grupo de rol que todos saben los manuales y zaraza y todos son nivel 15 como máster vi que es una guerra de reglas de unos con otros por este tema, así que, ¿yo cómo te voy a actuar? Bueno, si vos hacer el DM... El problema de los jugadores... Los jugadores que saben las reglas no, no está mal, y que hayan leído los manoles tampoco está mal. De hecho, buenísimo, porque debería hacer que todo funcione mejor, entre ¿no? Pero o si sea, alguno se empieza a quejar de las reglas... Y se empieza a crear este ambiente de no, pero en este manual no, pero en realidad esto se contradice con. Se generan muchos problemas. Ahora. Como debe en un punto puedes decir, bien, voy a anotar este problema acá. La, cuál fue la, la duda en cuestión. Y decís, esto lo vamos a hablar cuando termine la sesión. Y así con todos los, los momentos que surjan de discusión de reglas. Y resolves la, la situación en el momento como vos te parezca correcta. Eso es súper importante. Creas una regla que sea lo más justa para todos. Y después seguís. Y al final de la sesión decís, bueno chicos, pasó esto con esta regla. ¿Qué vamos a hacer? Para que en el futuro no vuelva a suceder esta discusión sobre este tema. O sea que se creen entre todos una regla casera que se aplique bien a todos. Porque la verdad es que las reglas no, no pueden detener la diversión del juego y saber lo que hacen los otros los jugadores es súper importante pero también te entiendo, cuando son todos nivel 15 la lista de cosas que pueden hacer es así yeah. Así que bueno, por lo menos leer lo que hacen <ríe> Andrés Riff, buenas ¿Qué DMs recomendás tomar consejo como ejemplo para mejorar como master? Bien, me gusta esto Realmente conozco muy pocos y eh, muchos de los que conozco eh, juegan en inglés pero lo que sí noté durante este tiempo es que, como vamos a empezar la partida de la taberna En la que vamos a jugar con las chicas que hacen el canal conmigo Luciana Bachi Y Max Estuve investigando, digamos, cómo son las otras aventuras En YouTube Y para ver cómo es, porque nunca lo hice Y entre eso y jugar con el Gremio Gris Descubrí que está muy bueno ver a los otros DMs en acción Así que la verdad que yo te recomiendo ver a cualquiera Pero que le prestes atención a lo que hace el DM, cuando introduce algo a la historia, cómo lo introduce, qué es lo que le genera a los demás jugadores. No hace falta, digamos, tratar de incluso de copiar el estilo de narración. Vos vas a tener el tuyo, pero cada DM tiene un estilo y ese estilo está basado en recursos que utiliza y el tiempo en el que los utiliza. Así que te recomiendo ver a cualquiera y ver lo que hace, por lo menos un rato. Tal vez ese te pueda aburrir, pero encontrás otro que te interesa más y así, así, así. De hecho, el Gremio Gris... Que ahora este domingo tenemos dos DMs diferentes Puede ser una buena oportunidad para empezar porque vas a, ver a dos DMs diferentes en acción Y eso va a estar genial Tenebrius, Tenebris Dominius Buenas, primera vez que entro en directo Bienvenido Consejo para un DM primerizo en lo cual tiene que pensar una aventura tipo One-Shot Con cuatro elfos de razas diferentes y un semi -or. Bien ¿Vos querés que la aventura se centre en las razas? Si no Puede ser algo. algo diferente, supongamos. Eh, es buena idea empezar con una aventura que ya esté creada. Por ejemplo, las minas de Pandelver siempre sirve para gente que. que está iniciando tanto DM como jugadores. Eh, si no, empezar con una misión simple, algo. escoltar un, una carreta que. de un mercader. Tal vez poner alguna situación en el camino, un combate, algo de misterio. Lo que estamos llevando, ¿está bien que esté llegando al lugar? ¿O lo que estamos llevando al lugar lo va a hacer peor? ¿Quién es el mercader? ¿De dónde consiguió las cosas? Algo así. Pero si querés que la raza sea importante, hay que ver, digamos. Si son cuatro elfos de lugares diferentes y un orco, tenés cinco puntos de vista diferentes. Eso está bueno. Tal vez puedan llegar a discutir sobre, sobre los rincones del mundo en donde viven, y, y cuál es mejor, o, o por qué extrañas más a tu lugar, o algo así. Ricardo Castillo ¿Qué me recomiendas para hacer que el fighter no se aburra en momentos de investigación donde los dados no le favorecen? Acá, acá hay dos problemas diferentes, porque una cosa es un momento de investigación donde todos pueden estar invirtiendo ideas y la otra es que los dados no fallen, que los dados fallen. Si, si el jugador se aburre porque los dados fallan. No hay mucho para hacer. Entiendo, a veces hay como una seguidilla de. qué sé yo. siete tiradas, todas son malas, de todos los jugadores. No avanza casi nada la aventura. Se frustran un poco. Y bueno, no hay mucho para hacer. Tratas de ponerle un poco de onda, de hacer. de entregar pistas de manera más fácil y demás. Pero. El jugador se aburre, porque, ¿Porque los dados le salen mal, o porque la investigación la aburre? Ahí esas son dos cosas diferentes. Si la investigación la aburre, y bueno, no siempre podés complacer a toda la mesa. Son muchas personas diferentes, y algunos en los momentos de combate van a estar aburridos, y otros en los momentos de investigación van a estar aburridos. Otros en los momentos de rol van a estar aburridos, o en los de interpretación. La idea es tratar de balancear el tiempo entre todos, así todos la pasan bien, lo... Lo más equitativamente posible Pero si no se puede, no se puede A veces... A veces tenés un límite, también como de... Pero bueno, entiendo que los dados salen mal A veces los dos salen mal y es un bajón <risa> Buenas León, siento que mis jugadores son muy poco avariciosos No, perdón Buenas León, siento que mis jugadores son muy avariciosos Quieren mucha plata Y siento que sus personajes no serían tan así En el sentido de querer plata porque sí Lo siento como... Un remordimiento ¿Qué hago? Preguntarles por qué, tanto fuera de rol o dentro del juego, digamos, que, que un NPC les diga ¿Qué es lo que querés comprar? ¿Por qué querés tanta plata? Y fuera del juego también decirles, che, ¿cuál es el plan al final del camino, digamos, con esta con esta fortuna que están amasando? ¿Cuál es su objetivo? ¿Simplemente juntar oro o comprar tierras, construir un castillo, contratar mercenarios, lo que sea? Tal vez haya algo más ahí que vos no sepas y que ellos te estén planeando. Y puede ser una buena idea tal vez quieren amasar una buena fortuna para tener un ejército de mercenarios y con él arrasar una región con él y tal vez sea esto de que ah, queremos plata porque sí en este caso charla un poco ¿no? y, si, y si buscamos un, una motivación más grande o, o de otra manera y tratar de llevársela dentro del rol digamos bueno si sí, acá está la plata pero dame información y que ellos empiecen a, a, a contar o incluso, digamos, con tanta plata que ellos mismos pasen a ser los que dan misiones. Que haya muchas cosas alrededor, en los juegos alrededor, y que no puedan cubrir todas al mismo tiempo. Entonces tenga que contratar pequeños grupos de aventureros que vayan a buscarlas. Eso también funciona, está bueno. Alejandro García pregunta. ¿Tenía ganas de maestrear una partida donde los jugadores no necesariamente sean fijos, sino uno cada semana alguien nuevo pueda entrar? ¿Cómo hago para que no sea un descontrol? Lo pensé esto. Lo pensé un rato largo y sé cómo hacerlo. Vos no dirigís una campaña, ¿sí? No, no hace falta una campaña. Vas a necesitar elementos de campaña, pero no, no es necesaria una campaña en sí. Vos administrás un pueblo. Y al pueblo va llegando la gente. Y la gente tiene que resolver cosas del pueblo. A veces viene el, car el carnicero y ayuda, a veces viene el carpintero y ayuda, a veces viene el soldado del pueblo al lado y ayuda, y cosas así. Entonces los personajes son gente del pueblo o de las cercanías, y todos pueden intervenir dependiendo de quién esté disponible. Y de alguna manera va llevando adelante un pueblo Y digo un pueblo, puede ser más grande incluso Pero tal vez sea más complicado Serene Schlipper ¿Cómo haces cuando están Cuando todos están inconformes con actitudes de un compañero? Onda Dice quiero hablar con X persona mala Y cuando le preguntan qué le decís Responde no sé Y se queda ahí sin saber ¿Cómo sé cuando todos están inconformes Con actitudes de un compañero? Bien Lo más importante ahora es hablar con esa persona Decirle, mirá se dan estas situaciones y creo que se puede mejorar o es una actitud extraña. Eh, la verdad, tenés que hablar con esa persona y decirle y hacerle entender qué es lo que pasa. Y preguntar a los demás qué, qué es lo que entienden digamos cuando sucede esa situación. De esta manera, eh, tal vez... Conseguís más información de la que tenés ahora Esto sirve, Por eso sirve hablar Por eso ver preguntarle por qué está pasando esto Por qué hace estas cosas Así Así eh, Entendés bien todo lo que está pasando Eso Y si no funciona Y, y hay algo que molesta a todos Bueno Hay, hay que charlar ¿no? <ríe> Demo G-Bari45 Tengo una idea Que es un poco loca la cosa consiste en que no recuerdan nada de su pasado ni sus poderes los van a ir descubriendo de a poco y ya están metidos en el lío algún consejo o idea había un meme que le hace mucho era que los jugadores empezaban con una hoja en blanco y empezaban así sin recordar nada y cada vez que intentaban llevar a cabo una acción el DM eh, les decía por ejemplo uno de los jugadores decía oh, quiero eh, quiero levantar esa puerta bueno, tirá de 20 es una tirada de fuerza hacer ¿sí? tu tirada y sumarle un más 2 porque tenés 14 de fuerza una cosa así, y de a poco iban descubriendo lo que ellos tenían, el problema es que se puede o, un jugador digamos, con menos escrúpulos puede decir que las, todas las primeras acciones del personaje sean sean investigar la otra persona y así la revela y después seguir adelante y tal vez se pueda generar alguna suerte de mecánica para que la en base a sus acciones puedan ir recuperando datos de lo que tienen. No está mal, pero vos tenés que saber exactamente qué tiene el personaje en cada una de, de sus hojas para saber qué es lo que recuperan. Si es que llega a recuperar algo. Nicolás buenas león consulta, ¿cómo manejas el tema del tiempo en combate aclaración? Son que no jugaron esta regla, me refiero a tiempo real. Ah, Tiempo real, ok Cuando hay un combate, suelo tratar de dejar un espacio grande de tiempo en, en la planeación de la aventura Para llevar a cabo el combate, porque yo sé que durante todo ese tiempo, eh, en horas reales Vamos a estar en, en la pelea Entonces, a medida que vos vas, los personajes van creciendo y se van los, los, los combates se van agarrando más voy dejando más espacio, hasta, hasta que llegó un punto en nivel 15 que tuvimos un combate de una sesión entera una sesión entera peleando, pero porque ya eran todos nivel 15 y estaban peleando contra monstruos super grandes y... y estaba bueno llegó, ese, llegó esa situación y se dio vista ahora bueno. pero sí cuando, tenés, cuando vos vas a preparar un combate eh, tratá de dedicarle vos más o menos pensar cuánto tiempo te puede llevar en base a lo, que, a lo que pueden hacer los jugadores y lo que pueden hacer tus monstruos. Por ejemplo, si son monstruos débiles contra un grupo de jugadores que están pensando lo que van a hacer todo el tiempo, probablemente el combate dure muy poco. Ahora, si son un grupo de guerreros, veteranos, entrenados, contra tus jugadores, el combate va a tardar un reto grande. Así que, crea espacios en la planeación del aventura. Francisco Alejandro, ¿qué consejo o herramientas puedes recomendar para hacer más morras? Sé que sinceramente se me da fatal y debo diseñar el templo-torre de los enemigos para cuando vayan contra el jefe final. Hay una que yo uso... Acá, que es de Dungeon, les paso el link acá abajo. Que está bueno. Eh, si vos le creás aventuras, perdón, si vos le creas el Dungeon, te da el mapa del Dungeon e incluso le puedes agregar que haya cosas, o puertas, o puertas secretas, o trampas, o monstruos, incluso te da tesoros, te genera todo el Dungeon hasta te da el nombre. Eh, yo lo que uso generalmente son los mapas de los Dungeons. Lo voy a dar dando generar hasta que escribo un azar que me gusta y Pero si no, tenés el Dungeon entero. En cuanto a consejos, piensa bien qué es lo que quería hacer, por qué hay un laberinto ahí, por qué hay un puente, todas esas cosas, esas preguntas sobre arquitectura te van a venir bien. Peter Fitzsol. Saludos, soy nuevo en la comunidad y me gustaría preguntar lo siguiente: ¿Cómo deme? ¿cuál crees que sea la mejor actitud a tomar para controlar el metajuego? Casi siempre lo aplican mis jugadores. Bien. Hay muchas. Hay muchas herramientas. La primera es. como siempre digo. Chicos a ver si bajamos el tema del metajuego a ver si lo reducimos un poco y bueno actitudes un poco más, más agradecidas mías fueron cuando terminaban de hacer el metajuego y planificaban todo afuera de la aventura yo les, les digo si esa charla la hubieran integrado al rol hubiera sido genial, ahora es una, una escena súper aburrida la otra vez les pregunto, bueno después de toda esta planificación que tuvieron ¿qué hace tu personaje con 8 de inteligencia? Y ahí se quedan dudando, veamos, porque la mejor acción que podrían tomar es súper estratégica, seguro, porque la estuvieron discutiendo media hora. Pero, ¿se, da, ¿se daría su, cuenta su personaje con 8 de inteligencia así de rápido que era lo que tenía que hacer? Tal vez no. Entonces, yo lo que les digo es que no hagan metajuego, para nada, sobre todo discusiones sobre cosas del rol, porque si eso, la, si eso lo incluyen en el rol, queda excelente. Todos los personajes se desarrollan a la misma vez porque todos intercambian ideas y opiniones sobre quién es quién, o qué es lo que hay que hacer o a quién, hay que pelear, a quién hay que pegarle y por qué así que yo lo primero que te recomiendo es decirles que incluyan esas discusiones adentro del juego desde sus personajes obviamente que hay, hay situaciones y situaciones en las que no van a poder hacerlo otras que sí, pero en la mayoría de las veces que lo hacen el juego va a quedar buenísimo y la, la sesión va a quedar genial eh, vamos a cerrar el stream acá y espero verlos el próximo el próximo miércoles y para el próximo miércoles me voy a cuidar la voz y voy a hacer el nol. lo primero que va a pasar, lo prometo lo prometo, lo, lo primero que pasa es voy a hacer la voz del nol, así que eh, estén atentos, pero perdón por no haberla hecho ahora, estoy muy la carga. así que bueno, gracias por, por estar acá gracias por pasar y por ayudar a responder las preguntas de los demás, eso fue genial y nos vemos en el próximo stream